Ojalá, ojalá que mis palabras os acompañen. Del amor. Entonces, Almitra dijo: Háblanos del amor. Y él levantó la cabeza y miró al pueblo. Déjose sentir un silencio absoluto y con voz imponente comenzó. Cuando el amor os llame, seguidlo, aunque sus veredas sean tortuosas y escarpadas. Y cuando sus alas os envuelvan, entregaos a él, aunque la espada oculta bajo su plumaje, puede heriros. Cuando el amor os hable, creed ciegamente en él, aunque su voz devaste vuestros sueños como el viento del norte destroza los jardines. Porque así como el amor os corona, así también os crucificará. Y si os hace crecer, él mismo será vuestro podador. Así como asciende a vuestras alturas y de vuestras ramas acaricia las más delicadas que bajo el sol tiemblan. Asimismo descenderá a vuestras raíces y las conmoverá por más arraigadas que estén en la tierra. Os recogerá como mazorcas de maíz. Os desgranará hasta dejaros desnudos. Os cernerá de vuestro vasago. Os molerá hasta lograr la blancura, os amasará hasta haceros dóciles y luego os destinará para su fuego sagrado hasta volveros pan de holocausto en las fiestas de Dios. Todas esas cosas hará en vosotros el amor para que conozcáis los secretos del corazón y en este conocimiento lleguéis a ser un fragmento del corazón de la vida. Pero si en vuestro temor buscaráis tan solo la paz del amor y el placer del amor, entonces sería preferible cubrir vuestra desnudez y escapar de las eras del amor. Hacia el mundo sin estaciones, donde podréis reír, mas no agotar vuestra risa, y llorar sin verter todas vuestras lágrimas. El amor no da más que para sí mismo, y no toma más que de sí. El amor no posee nada y no quiere que alguien lo posea, porque el amor se colma en el amor. Al amar, no deberáis decir, Dios está en mi corazón. Mejor decid, estoy en el corazón de Dios. Y no os creáis capacitados para digerir el curso del amor, porque el amor, si os cree dignos de él, dirigirá vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de colmarse a sí mismo. Pero si amáis e inevitablemente surgen deseos, dejad que estos sean vuestros. Para fluir y ser como el arroyuelo que canta su melodía a la noche. Para conocer el dolor de la excesiva ternura. Para ser heridos por vuestra propia comprensión del amor y sangrar plena y regocijadamente. Para despertar al amanecer con el corazón alado y dar las gracias por un día más de amor para reposar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, para tornar agradecidos al hogar cuando decline el día, y luego dormir con una oración al ser amado en vuestro corazón y un canto de alabanza en vuestros labios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos los que han decidido... un horario un poquito más particular. Eh, como saben, de todas formas el video queda guardado. Estamos muy cerca. Bueno, antes de decirles eso, me presento. Soy el licenciado en psicología Luis Gerardo Tafo Gerardo He podido realizar una especialidad en psicoterapia breve orientada en soluciones y un diplomado en psicoterapia estratégica. Y recientemente terminé mi diplomado de actualización en psicología con opción a tesis. Y andamos hurgando porque, aunque no creo que fervientemente los títulos o las credenciales de una persona sean determinantes para, pues, para que tenga un buen manejo o una buena praxis. Considero que pues, es una responsabilidad concreta el estarse continuamente capacitando. Pues, por ahí andamos buscando ya sea una maestría en tanatología o una maestría en adicciones y Conductas manipuladoras del pensamiento adictivo. Y bueno, gracias por acompañarnos. Ya estamos muy cerca, como les decía. Estamos muy cerca de, de cumplir nuestro objetivo. Uno a uno se ha ido ganando. Parecerán poquitos, pero cada uno ha sido sustancial. Por ahí podrán ver el link, muy probablemente, de nuestro canal, del canal de YouTube. Probablemente va a aparecer ahí en unos momentos Ojalá que lo puedan ver eh, Y si no, pueden buscarlo También como Luis Gerardo Tafoya Tafoya con Y O es youtube.com Todes Todes234 Ya después les cuento la historia de De esa URL De esa dirección pero por lo pronto, ojalá que aparezca ahí el link y estamos cerca, necesitamos siete suscriptores más. Siete más y YouTube nos va a dejar hacer transmisiones en vivo. Y muy probablemente emigremos, no para siempre, pero de tanto en tanto a la plataforma de YouTube para incursionar en nuevas tierras. Entonces, ya sea que esto lo vean después, que lo vean grabado, pero sí me gusta dejar registro de que pues por aquí anduve. Y quien me pueda acompañar, adelante. Recuerden que pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Con todo gusto responderé. Porque bueno, como les he dicho, buscamos que esto sea interactivo, que sea dinámico. Que aprovechemos antes de... De comer o si están preparando la comida Quédense un rato Quédense un rato Será una psicocharla Breve O al menos eso espero Porque luego digo eso y me chiflo Me, me emociono y me pongo a hablar de más Y Bueno, esta Psicocharla Decidí nombrarla así El amor es la clave y a riesgo de que suene un tanto rosa, o que suene un tanto idealista, o como decían los Beatles, All you need is love. Qué bueno que también sea confundido muchísimo, muchísimo, muchísimo, sobre el concepto del amor. También en YouTube... Una de las incursiones que también estoy haciendo es hacer narraciones a modo de un audiolibro, pero con mi voz, para que no sea español de España, como usualmente están todas, todos los audiolibros. Que bueno, a mí no me molesta, pero después de un rato se siente un poco cansado. Además de que voy haciendo comentarios, voy dando algunas opiniones, algunas reflexiones entre capítulos para que se sienta así como pues más orgánico. ¿no? Y bueno, ojalá que también se puedan suscribir. Ahorita estamos leyendo El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y muy probablemente el siguiente libro sea El arte de amar, que es un extraordinario libro. De Eric Fromm. Y ese libro, aunque es de un corte de psicoanálisis... Pues ...lo hemos utilizado y lo he utilizado como base argumentativa sobre qué es el amor. Y al menos Eric Fromm menciona eso, que es un arte. Es una, es una habilidad que se va puliendo... Se va trabajando. Y bueno, si alguien aquí recuerda haberse caído de la bicicleta cuando estaba aprendiendo pues yo me caí. Varias veces. Pero Eric Fromm dice que el amor o las relaciones afectivas es la única actividad que el humano genera que después de fracasar estrepitosamente, después de darte un ¡puff! banquetazo, después de chocar ¡puff! contra un muro, después de caerte y rasparte y revolcarte, es la única actividad en que los humanos, en la que las personas nos aborazamos a intentarlo de nuevo, nos apresuramos en, en encontrar otra vez una relación, sin cuestionarnos qué diablos, bueno, el diablo no tiene la culpa, yo no creo en el diablo, pero mucha gente sí. Pero qué rayos, qué, qué salió mal, qué hice mal, o qué sucedió, qué nos pasó, una canción que se llama así, ¿no? Evidentemente tengo algo de responsabilidad, porque pues, yo estaba allí. Por muy macabro, manipulador, narcisista, desgraciado, infeliz, burro, puerco, eh, gacho, jaldra, como le quieran decir, ahí le pueden añadir. Es más, hasta aquí se pueden desfogar, como le quieran decir. Por mucho que él o ella haya sido así. Pues algo de responsabilidad también tuve. Allí estuve. Hasta para no detectar pues que tenía ese potencial de ojaldrés, que es una palabra que acabo de inventar, ojaldrés. Rasgos de ser ojaldra. Rasgos de objetismo conductual. Porque uno se puede empezar a dar cuenta, ¿no? No porque andes juzgando a la gente, porque no es una cualidad que siento que nos tengamos que atribuir. Pero te puedes dar cuenta. de Cómo trata a las otras personas, cómo trata a su mamá, cómo se expresa de, de sus exparejas, si cumple sus promesas, si tiene lapsos donde se vuelve indiferente, etcétera, ¿no? Y no es que seamos torpes o... Ingenuos, porque tampoco es atacarnos, pero por lo menos reflexionar qué pasó, qué sucedió y entender cuál fue el, el factor que me, que me corresponde a mí para trabajarlo y así, pues, no caer otra vez en la misma piedra, porque muchas veces vamos repitiendo la relación simplemente cambiamos de cuerpo. A veces hasta se parecen. Son como pues hasta hasta como versiones región 4, región 5. Unos más altos, unos más pero hay cualidades hasta físicas que se asemejan. Y ya les había dicho esta frase Hasta que ustedes no hagan consciente lo inconsciente Van a seguir tomando Las mismas decisiones y le van a decir Destino Muchas gracias Rosalba, gracias por la carita Me da mucho gusto que Te estés pudiendo co Conectar Muchas gracias Rosalba También se valen saludos Se valen comentarios Sí Acuérdense que aquí Estamos en vivo pero bueno, vamos a, a postergar por esa llamada. Entonces, pues definirlo, primeramente, ¿qué es el amor? Lo recomiendo ampliamente y, y si se suscriben al canal de YouTube, si lo buscan así, Luis Gerardo Tafoya, muy pronto empezaremos a leer el arte de amar De Eric Fromm O si lo pueden buscar Dele una, una chicada. Pero Siento que esta es una lección muy importante Que contiene Muchísima trascendencia Si realmente existe una expresión De salud, de bienestar De bondad, de serenidad Tendría que ser el amor esa sería la expresión de bienestar. Es la fuerza que mueve al mundo. Es la fuerza que resuelve conflictos. Es lo que armoniza las tensiones. La que resuelve los duelos. La que apacigua al ego. La que nos va propulsando a evolucionar continuamente. No nada más por sobrevivir, sino el buscar... ...la prosperidad. Sí, porque la prosperidad no nada más viene... ...en lo material. Puede haber gente con mucho dinero... ...pero no es próspera. Porque no tiene salud. Porque no se siente bien. O porque vive... ...en constante riesgo, preocupación, angustia. ¿no? Pero si hay algo que puede sacar lo mejor de nosotros... Y volvernos humanos, porque somos seres, sí pero la humanización de este ser requiere mucho amor. Y les comparto una definición, hay muchísimas, no acabaríamos, no acabaríamos con la definición de amor. Pero Les comparto una A ver qué opinan Se valen comentarios El deseo La intención y el acto voluntario Consciente De procurar el bien A otro y a ti mismo El deseo, la intención Y el acto voluntario Consciente De procurar el bien a otro Y a ti mismo O sea, para ponerlo más sencillo... No andar buscando cómo... Fregar... Pueden ponerle palabras más... Palabras menos... No ponerle el pie... No dañar, no perjudicar... Al otro... Menos al otro que digo que... que amo... Procurar el bien... Con un deseo genuino, con una voluntad genuina. ¿Sí? Pero también procurarme a mí. Ahí es donde está el chiste. Porque alguien me puede decir, bueno, es que yo lo amo, procuro su bienestar. Pero al procurar su bienestar, te estás perjudicando tú. Te estás dañando tú. Estás fallando a ti mismo a ti misma Falto de amor a mí mismo Cuando en el intento de complacerte Me traiciono Falto de amor a mí mismo Cuando en el intento de complacerte Me traiciono Entonces si no me procuro amor Si no me procuro bienestar Si eso que estoy haciendo por ti No me está dañando psicológica Físicamente o desfalcando económicamente, pues puedo decir que es un acto de amor. Aunque vaya de mi voluntad, aunque yo quiera, pero... Si en el acto de amor hacia ti estoy escupiéndome para arriba, pues entonces no no es amor. Es masoquismo. O es apego. O es codependencia. O algo así. Bueno, con su permiso... Voy a cambiar de outfit, porque ya empezó a ponerse un poco más caliente aquí. Esperemos. Mucho mejor. Entonces, bueno... Yo no creo también. Y si ponen atención, no es una idea subjetiva. No es relativo. El amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. Pues ambos desaparecen... ...después de un tiempo determinado. Las emociones y los sentimientos desaparecen después de un tiempo. Por eso el enamoramiento no es amor. Esa pasión inicial... Ese intercambio bioquímico. Eso que nos tiene así como... Pah, aletargados. Eufóricos. Cacheteando la banqueta. Ensimismados. Y hay otra también. Ya ustedes pueden irle adivinando. Pero... Eso desaparece. El enamoramiento es temporal. Los más optimistas hablan que podría durar un año, a veces un año y medio, ya siendo muy, muy optimistas. Pero usualmente dura entre seis meses y un año. Donde toda esa persona nos tiene en las nubes. No le encontramos ningún defecto. Es perfecto, es perfecta, es el mejor. Es maravilloso. Pero pues eso es temporal. Entonces. El amor tampoco es algo material que puedes tener. Y es curioso porque aunque es un acto voluntario. Claro que está alimentado por sentimientos y emociones. Pero. Yo pienso que es una cuestión más de conciencia. Tiene una base cerebral, una base material en el cerebro. Es la presencia de oxitocina, dopamina, serotonina. Que son neurotransmisores que tienen que ver con el placer, con, con la satisfacción, con la alegría. Y aparece un fenómeno muy extraordinario... Que se llama resonancia límbica. Del sistema límbico, límbico. Que tiene que ver con la regulación de emociones. Resonancia límbica. el que dos o más personas. Sienten casi al pie de la letra. Lo mismo. Se sincronizan. Esa forma de. Equivalencia entre. Dos o más personas que sienten casi lo mismo uh -huh. Amor es una palabra bellísima Es una palabra bellísima Pero también es una fortaleza enorme Enorme El amor es el transformador definitivo ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Estás furiosa? ¿Sientes rabia? Usa el amor. ¿Sientes un profundo, profundo dolor? Usa el amor. ¿Necesitas motivación? Usa el amor. ¿Quieres mejorar tus relaciones con otras personas? Usa el amor. Usa el amor. Usa el amor. Y ojo. El amor no es tener relaciones sexuales con uno y con otro y con otro y con otro y con otra y con otra y, y con otra. No es agarrar el Tinder y es que me dijo Luis que usar el amor. Sí, claro, se puede expresar a través de De la erotización Del contacto sexual Pero es muy diferente Que solamente sea eso Incluso Un acto De intimidad sexual Cuando las personas se aman Cuando se importan cuando procuran el bienestar del otro y que están sincronizados en esta resonancia límbica, es otra cosa. Es otro nivel. Yo no sé de fútbol, pero es como ver aquí el fútbol llanero o estar viendo la Champions League. Viendo allí a, pues póngale los equipos europeos más nice, ¿no? El Bayern Múnich. Real Madrid. Bueno, no discriminamos el fútbol llanero. Está bien. Está aquí, está próximo, ¿no? juega uno, se llena de tierras, se embarra y... pero realmente a nadie le importa si ganas o pierdes porque pues X, ¿no? Pero claro que no podemos decir que es lo mismo no es lo mismo son ligas completamente diferentes son rangos totalmente diferentes bueno, eso es lo que yo opino sobre tener relaciones sexuales con una persona que amas en la que confías. Entonces, porque si quieres, si de verdad quieres, si te lo propones, sí puedes hacer y recibir todo con amor. Sí puedes. Y la gente me pregunta, oye Luis, porque sí. Ahorita he agarrado momentitos. Pero a partir de las 3. Hoy tengo consulta todo el día. Y hay días que tengo consultas todo el día. Me preguntan. ¿Cómo le haces? ¿Qué, ¿Cómo le haces para poder dar consultas todo el día? ¿Cómo le haces para abordar y atender? Tantas situaciones variadas como malestares, ansiedades, depresiones, situaciones estrujantes del alma. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para convivir con eso en cada momento? Bueno, les digo, tengo mis técnicas, pero la realidad es que solamente es una. Solamente es una técnica. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, suspiro, a veces al final de cada sesión, Y enfoco mi mente en una sola cosa, en generar amor, en generar cordialidad, el permitir que el consultante me importe. En eso me enfoco. Bueno, a alguien le va a sonar cursi, pero no tiene nada de eso. Simplemente tomo lo que siento y enfoco en ello La mejor intención Con la que cuento Con la intención más amable Con la más benefactora Con la más humana Y permito que crezca Porque todas las personas Todas las personas tienen cualidades Tan bellas, tan admirables Tan reconocibles y enfocarme en eso es lo que me permite continuar. Preguntas, comentarios, acuérdense que se valen. Saludos, opiniones, lo que quieran. Y así puedo recibir las palabras de las personas. Con la mayor naturalidad y con el buen corazón posible. Uh -huh. Y me concentro en hacer y decir lo mejor que puedo en servicio del otro. Quien quiera que sea, no importa quién sea, pero me mantengo procurando su bien, procurando su bienestar. Y también regreso a mi centro y procuro mi bienestar y mi cuidado. Como verán, me concentro estar constantemente en un ejercicio entre lo interno y lo externo, de bien y de bondad. Mucha gente me dice, pues, ser psicólogo, ser psicoterapeuta, debe ser un trabajo difícil. ¿Cómo le haces a estar pesado, a estar canijo? Pues yo no creo, yo no creo que sea más pesado que tu trabajo. No más pesado que tu trabajo. Queridos y queridas espectadores. Queridos y queridas compañeros de esta transmisión, compañeras. No importa qué trabajo tengas. Todas las ocupaciones, todas las labores poseen su grado de complejidad. Al cual hay que sumarle los retos comunes de la vida de cada quien. Sí, a veces es difícil. Pero lo podemos hacer, tú y yo, de la forma grata, o de la forma desagradable. Lo podemos hacer por las buenas o por las horribles. Puedes hacerlo permitiéndote la negatividad. Invitando a la negatividad a tu mente. Quejándote continuamente. Qué flojera. ¿Para qué? Yo estoy cansado. No me pagan bien. No es justo. Ahí está ese... Esa persona que me... Concentrándote en eso. O ir un poquito más lejos. Ir más lejos. No quedarte con esa actitud. Apelando a la supervivencia como un acto de supervivencia. Pero logrando eso, prosperidad. Haciéndolo por la humanidad Permitir que el miedo Nos motive Es lo más obvio Lo hemos hecho toda la vida Y nos sale muy bien Yo se los he compartido Cuando trabajé en la clínica Fuerza para seguir Que me ofrecieron ese trabajo Yo ya tenía tiempo que no Por lo menos ya tenía dos años Fuera de las clínicas y regresar, porque ya sabía cómo son. Y no es queja por las instalaciones ni por los lugares, ¿no? Pero pues son chavos que se están desintoxicando. Chavos y señores. Desintoxicándose. Imagínense, yo daba una junta a las 8 de la mañana. Todavía no les daban ni café. Ya los habían levantado temprano para limpiar, ya se habían bañado, como les tocó. Estaban ahí 8 de la mañana personas desintoxicándose por sustancias tan adictivas y tan transgresivas como la metanfetamina y el cristal. Pues no estaban en la mejor disposición, no estaban en el mejor humor. Y aún así, llegaba y les hablaba con amor. Llegaba y los saludaba. Llegaba y les ponía actividades. Hola, ¿cómo está Juanito? Mire, qué bien se ve. Ya se rasuró, mire, sí hay un rostro. si sí hay un rostro y un cuate bien parecido detrás de toda esa barba que lo ocultaba. Señor Daniel, pásele por favor. Usted tiene una capacidad de leer impresionante. Pase aquí enfrente, por favor, y regálenos esta lectura con sus compañeros. Señorita Fernanda, por favor, ayúdenos con el sistema de puntos. Usted va a ser la secretaria de intervención de gobernación, o algo así, como Chabelo. Y usted va a llevar el sistema de puntos. Les llevaba... Manzanas, mangos. Alguna golosina. Pero con amor. Tranquilo, sin miedo. No puedo decir que soy... el mejor. Pero comprendí que el factor... llevarles amor, llevarles respeto, llevarles transparencia, era lo que... Aportaba eso Mucho más Muchas gracias Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que andes muy bien Ojalá que Te incorpores a alguna actividad Espero que te encuentres muy bien Y bueno, son momentos Entonces pues ir a trabajar ahí me daba miedo. Pero ya tenía la noticia que iba a ser papá. ¿Qué creen que me daba más miedo? ¿Regresar a trabajar a la clínica? ¿O que el bebé Elías se quedara sin comer o sin pañales? ¿Qué me daba más miedo? Entonces, usé ese miedo. Usé el miedo de que bebé Elías se quedara sin pañales, porque ese me daba más miedo. Y ese miedo empujó el miedo de trabajar en la clínica. Ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es hacer las cosas aún a pesar del miedo. Reconociendo el miedo y permitiendo que sea el miedo que nos motive. Funciona. Lo hemos hecho toda la vida. De niños aprendimos a hacer la tarea y las labores, muchas veces para evitar el regaño, para evitar el regaño de nuestros papás. De adultos nos ponemos a hacer dietas para no vernos... Yo no pienso eso, pero mucha gente sí lo piensa: que con sobrepeso se ven feos o que los van a rechazar. Por eso hacen, hacemos la dieta. Uh -huh. Vamos a terapia para manejar la ansiedad, trabajamos para poder pagar las deudas, para que los de Copen nos dejen de perseguir y así sucesivamente. ¿Por qué no cambiar el paradigma? ¿Por qué no cambiar esa idea? ¿Por qué no hacer las cosas distintas? Yo así lo he hecho. Pero aprendí a hacerlo también de otra forma. A cambiar ese paradigma. Bueno, pues sí se puede. Ya usamos el miedo para motivarnos mucho. Y ya vimos que sí funciona. Pero ¿por qué no permitir que sea el amor y el bien lo que nos motive? ¿Mm? Si vas a cumplir con tus tareas, hazlo para ser un mejor ser humano. Si vas a hacer dieta, hazlo para sentirte saludable. Si tomas terapia, hazlo para sentir bienestar y felicidad. Si vas a seguir las reglas sociales, piensa que eso construye un mejor mundo para ti. Y para todos. Y si trabajas, amigo mío, amiga mía, si trabajas, hazlo porque amas tu trabajo, porque lo amas. O cuando menos, porque deseas mantenerte activo, porque una realidad donde estés todo el día en la cama viendo el Netflix y eso lo que te dura, porque pues también cuesta, no sea algo que tú quisieras. Que quieras mantenerte activo, ocupado, creativo, pasando tu tiempo de forma afirmativa, útil. Es decir, que te amas a ti mismo. Tú decides. Tú decides, tú tienes la decisión. Yo solamente estoy hablando y estoy opinando. Yo no soy portador de ninguna verdad, ni soy sanador. Ni te sé alinear los chakras, ni sé biocodificar, ni leerte los registros akáshicos. Ni puedo hacer amarres, ni quitar embrujos, ni ponerlos, ni nada. Yo no sé hacer eso. Yo solamente soy un compañero de viaje. Soy un compañero de viaje que con su amor, con su paciencia, con su compañía, con sus sugerencias, te va a ayudar a que tú descubras quién eres y que puedes alcanzar el objetivo que tú te plantes. Y si le pones amor y si sigues concentrando tu conciencia, en una lógica negativa, de no voy a poder, no sirvo, para qué, nos, no me van a hablar, a mí no me contratan, nada más contratan a los hijos de papi, ahí es para puro junior. Es que el gobierno, es que desde que está Salinas de y nos fregaron, bueno, yo desde que me acuerdo, el país ya estaba en crisis. Y aún así hay gente que progresa y que sale adelante. Claro, hay mucha distinción y claro que hay sectores y personas con privilegios y hay sectores marginados. Sí hay. Pero los que estamos conscientes de que hay eso somos responsables de regresar a algo. Somos responsables de encauzar. De buscar esos sectores, de apoyar esas asociaciones, de ofrecer un servicio. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra esfera es un poquito diferente. Si me estás viendo en un teléfono, en un celular, en una computadora, en una pantalla, tienes acceso a internet, datos, o por lo menos se los vuelas al vecino, bueno, pero tienes una herramienta de la que mucha gente no cuenta. ¿Para qué usamos esa herramienta? Para ver TikToks. De gente bailando, de gente... Bueno, cada quien. Tú decides, tú decides. O, si tú decides, puedes empezar a impregnar una lógica positiva. Puedes empezarte a enfocar en disminuir los grados de malestar de tu vida y aumentar los grados de bienestar. Me quiero sentir mejor. Quiero tener más energía. Quiero cortarme el cabello, quiero... Irme a hacer un masaje. Quiero ver qué onda con el yoga. Quiero meterme a nadar. Quiero empezar a trotar. Quiero... Hay muchas cosas. No lo tienes que resolver todo en un día. Hacer algo hoy. Algo que has estado postergando. Observar a tu alrededor. Incluso en este momento observar a tu alrededor, ver algo que quieres y que puedes cambiar la cosa más mínima, así sea atender la cama, y hazlo. Vas a ver que esa capacidad de pum, es una pequeña recompensa para el cerebro, una sensación de éxito, ya quedó, ¿Mm? no fue tan difícil. Entonces, el amor suma, el amor añade, el amor mejora la calidad de todo lo que haces. El deseo, la intención y el acto voluntario y consciente. El procurar el bien a otros y a ti mismo. Ojo, a ti mismo también. El tinte o el cristal con el que quieres ver las cosas... El color del que quieres pintar el mundo Es pues tu decisión Pero con la bondad La bondad que permites que llegue a ti La que proyectas a los demás Es el cuidado que imprimes A lo que haces y El cariño con el que tratas La realidad que te rodea uh -huh. Cuidar tu espacio Procurar tu entorno Cuidar a las personas Con las que vives Procurarte el bien a ti mismo. ¿No se me ocurre algo más motivante que eso? A mí no. Ustedes pueden tener su opinión. Y además, tenemos que recordar algo muy importante y les voy a pedir que esta parte la recuerden. Voy a hacer especial énfasis en esta parte. Todo todo lo que puedes imaginar, absolutamente todo, todo lo que puedas tener y todo lo que te puede ocurrir es efímero. Efímero es transitorio, es temporal, se acaba. Todo lo que puedas tener, todo, todo lo que te puedas imaginar y todo lo que te ocurra va a pasar. Es efímero, esto también pasará. Es temporal, es caduco. Como una leche, como un yogurt, se caduca. Recuérdalo siempre, recuérdalo siempre. Todo pasa. Todo pasa. Y el mal, y el, y el mal chiste que hago, bueno, a mí me gusta. Les digo, todo pasa. Todo pasa hasta la ciruela pasa. ¿Y así lo digo? Pues todo pasa, hasta la ciruela pasa. Pues todo pasa. Todo acaba y esto también pasará. Uh -huh. Mejor, mejor toma el amor como bandera y deja que el amor te cure a diario y se empiece a difundir a tu alrededor. Viniste a este mundo a contribuir Que no se te olvide Te tocó un pedacito, una esquinita Un departamento, un locker Te tocó un lugar pequeño Los lugares que me tocaron Hasta ahora son pequeños Pero estoy aquí para contribuir Para contribuir Con lo poco o mucho que pueda y quieren que les diga la verdad? Bueno. Desde mi percepción les he estado diciendo mi verdad desde el principio, pero la neta, la neta, la neta. La verdad. Sí. El amor te hará un poco más vulnerable. A veces te va a hacer mucho más vulnerable. A veces te hará más ingenuo, a veces te hará más inocente. A veces estará más simple, va a mejorar tu compasión, va a mejorar tu empatía Y por ende, el sufrimiento de los demás te va a doler un poco más Sentirás más afecto en general, te vincularás con mayor profundidad Y por tanto, vas a padecer más la pérdida de ciertas personas Sangrarás Sangrarás un poco más Pero solo eso No solamente eso Sino que serás más consciente de ello Todos los caminos Serán más largos Y pedirá de ti mayor Tesón, el tesón es Voluntad, fuerza Para llegar al final Pero el amor Te hará fuerte el amor hará fuerte, muy fuerte. Estará aguantador y resistente ante la adversidad. Te va a permitir sorprendente, sorprenderte ante la vida. Te vas a sorprender por lo pequeño, te vas a sorprender por lo grande. Y lo vas a atesorar más. Uh -huh. Mientras duren, porque... La única persona con la que vas a estar toda la vida es contigo misma. Mientras duren tus relaciones, mientras duren tus vínculos, esos vínculos serán ricos, serán intensos, serán entrañables, serán chidos. Y su sabor te acompañará a lo largo de toda tu vida. O a lo largo de tu memoria. Te sentirás menos agredido por el mundo. Te sentirás menos agredido o ofendido por la gente. Y te pasarás a dar cuenta que sí hay personas allá que están dispuestas a ayudarte. Que sí te quieren ayudar, que no te quieren perjudicar. Que no te quieren... ¿Sí? Eso te va a dar confianza. Y cuando sangres, lo harás orgulloso de ti mismo. Orgulloso de ti. Ahí es donde vas a recuperar y donde vas a sentir la dignidad. Tu ser se va a llenar de dignidad Podrás ponerte de pie Porque estás entrenado para levantarte Una y otra vez Junto a tus hermanos, junto con tus amigos Junto con tus hijos Y vas a reclamar tu lugar Porque hay un lugar para ti específico en la vida Vas a tardar un poco más en llegar Pero cuando llegues cuando llegues es porque ahí tienes que estar. Sé un poder para el bien en este mundo. Créeme, regresa. Sobre todo cuando ya no, te, ya no te importa que regrese, es cuando regresa. No viniste a este mundo a sufrir, no viniste a este mundo a sobrevivir. No viniste nada más a estar, no, no viniste nada más a pasar el rato, no. Viniste. Hacer luz Y repito, yo no soy chamán y Ni creo en la ley de la atracción y, Pero luz Algo que brille Algo que ayude Algo que guíe Aunque solamente te cuides Y te amas a ti mismo Nada más con eso Ya estás Generando un cambio, ya estás generando un beneficio a los demás uh -huh. Deshazte de ese pesimismo Deshazte de ese pesimismo Que te insiste y te persiste en pensar Lo mucho que un individuo puede tratar Las grandes fuerzas del mundo No van a cambiar La gravedad, los huracanes, los desastres, las pandemias No, no van a cambiar pero si solamente una persona una persona se convierte en una mejor persona porque muchas personas cambian es más, todos cambiamos, simplemente fisiológicamente nos vamos haciendo más viejos todo cambia, pero pocas personas mejoran y si una sola persona mejora una sola luz puede iluminar a 10.000 mil personas. Y si esas mil personas se juntan, van a iluminar una gran parte del mundo para crear un mejor mundo, una mejor sociedad, una mejor colonia. Porque cómo nos gusta quejarnos, cómo nos gusta señalar hasta todo lo que sea en las redes. Gente que choca, gente que anda tomada, gente que que se pelea en la calle, gente. Cómo nos gusta criticar hasta colonias o espacios. Bueno. ¿Por qué no empezamos a mejorar? ¿Por qué no empezamos con nosotros mismos? Uh -huh. No importa cuán estrecho sea el camino. Cuán cargada de castigos. Esté la sentencia. Yo soy el amo de mi destino, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargado de castigos la sentencia, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma frase del señor William Ernest Henley. Bueno, el amor no está hecho para los débiles. Eso me queda claro. No está hecho para quienes prefieren ocultarse detrás de una máscara. O de sentirse portadores de poder. No está hecho. El amor no está hecho para quienes prefieren destruirse a sí mismos rápidamente en una bola de fuego, de furia o de pesar. No, señor, no, señora, no, señorita. El amor no está hecho para disminuirnos, ¿no? Para hacernos tibios, para hacernos vacilantes. No está hecho para hacernos enclenques e impotentes. No es algo de lo que te tengas que defender. No es algo a lo que le tengas que temer. Por el contrario. El amor está aquí para hacerte sentir poderoso, para hacerte humano, para llenar tu mente de este propósito, y el corazón de esperanza, que ya hablaremos también de la esperanza. Para que cada día sea una celebración, sí, para que puedas, puedas vivir profunda y merecidamente feliz. Ama, ama querido espectador, ama querido amigo, amiga, querido, ¿cómo les llamaremos? Lau, laureados, queridos la, la, laurelianos, queridos hiperbóreos, porque la hiperbórea, se supone que era la tierra donde vivían algunos dioses, en este caso Apolo, el dios del sol vivía en la hiperbórea entonces la, los de ahí eran hiperbóreos y fue Apolo quien al tratar de atrapar a una ninfa que se llamaba Dafne porque pues es Apolo era don Mero Mero era el sol, el fuego, la pasión, la energía. Lo que él quería, lo tenía. Va La ninfa, diosa... Humana... Que le ponía el ojo... ¡Pum! Y era irresistible. Bueno, hubo esa ninfa... Daphne... Que dijo... ¡Nel! Bueno, así no dijo, ¿verdad? Pero... En la historia, versión Luis Tafoya, así dijo: Nel, Nel Pastel, no quiero. Y se le escapó a Apolo. Pidió, pidió la ayuda de otro dios y se convirtió en un árbol. Prefirió convertirse en árbol que perder su dignidad. Perdió, pre prefirió convertirse en un laurel, en un árbol del laurel, antes que caer presa del deseo vertiginoso de Apolo. Prefería ser árbol que ser condenada. Tomada. Sometida. Se volvió árbol. Sus pies se volvieron ramas. Sus brazos se volvieron. Sus pies se volvieron raíces. El tronco, el cuerpo. Sus manos ramas. Su cabello. Las hojas, la copa del árbol. Y Apolo. Que pues tampoco era el más hojaldra de los hojaldras. Al ver que tuvo esa decisión, que tuvo ese tesón, que tuvo esa fuerza, esa dignidad, esa valentía, ese coraje, queda cautivado. She was the one that got away. Fue la que se me escapó, la que se me fue. Y en representación y admiración a la fortaleza de, de Dafne es que Apolo empiece a usar la corona de laurel que la corona de laurel se usaba en representación de victoria, de triunfo y se le ponía a los ganadores de los Juegos Olímpicos en Grecia y también había coronas de olivo y de laurel pero esa es otra historia, ya después se las cuento entonces, hiperbóreos, camaradas, amigos, compañeros, espectadores, ama, amen, ama y permite, permite que el amor llegue a ti. De eso se trata todo. Entonces, bueno, hasta ahí la dejo porque les digo que me emociono. Muchas gracias por su atención. El video va a quedar grabado. Si quieren dejar preguntas, comentarios, con todo gusto voy a responder después. Si me quieren regalar una reacción, hasta un me divierte, hasta un me entristece, hasta aún me enoja. Todo es válido. Se vale compartir. Se vale proponer temas. Les agradezco mucho y francamente valoro muchísimo su atención y mi servicio lo ofrezco con amor. Y voy a recibir con amor sus comentarios, sus opiniones. Las áreas de oportunidad que puedan sugerir. Claro que se reciben con amor. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Estamos planeando... Cada vez más actividades en las consultorías. Recuerden que tenemos un sistema de honorarios escalafonados, escalonados para que se vuelva accesible el servicio y opciones de atención vía cooperación voluntaria. Grupos de apoyo que funcionan como cooperación voluntaria. No solo yo, pronto saldrán mis colegas aquí en vivo pero más colegas también dispuestos a ofrecer un servicio con amor, con humanidad y procurando su bienestar. Pero bueno, nos estamos viendo. Probablemente, tengo la esperanza de que sí. Cuídense mucho. Hasta luego.